Bueno amigos, estamos yéndonos al barrio Chirimoyo. Vamos a encontrar ahí la molienda de caña. Estamos con una nueva compañera. ¿Cómo es su nombre amiga? Gitsi. Gitsi. Bueno, vamos en buenas manos amigos, así que bienvenidos al programa te Ecuador amigos. Los emprendimientos ya estamos sacándoles al aire. Bueno, cuénteme, ¿ya qué tiempo vive por acá? Ocho años, vivimos en San José de Minas ya. ¿Ocho años? Ocho años. ¿Y le gusta el campo? Claro, soy enseñada, soy, soy del campo, soy cubana. ¿Qué cubano no le gusta el campo no? Claro, por supuesto. <risa> bueno, los paisajes que nos muestra eh, San José de Minas es una gran variedad. Eh, tanto en la flora y fauna que nos sorprende. El día de ayer le cuento que estaba macheteando, estaba limpiando lo que es un terreno y me topo con una bella sorpresa de un nido de un pajarito. verdad. Y pues la verdad en estos momentos ojalá, eh, pidiendo a Diosito que siga adelante ese pajarito porque ya imposible que vuelta de nuevo la, la mamá le vaya a rescatar entonces había grabado también un poquito, un poquito todavía entonces nosotros estamos ahorita amigos ya dirigiéndonos a la molienda y también les vamos a hacer conocer justamente en donde otra molienda que estamos a unos minutos es un trapiche a mano Ojalá Don Luchito esté por ahí para grabarles en la toma. Y pues, este señor también saca el búho de caña a la parroquia San José de Minas. Este trapiche es adaptado mediante un coche. Que él lo jala a San José de Minas y también tiene por aquí nomás. Estamos ya en Bueno, parece que no, no se ha madrugado el señor. Pero ahí, en en esta vuelta es más o menos, vamos a acercarnos un poquito. Y ahí está la cabañita más o menos donde hace el Don Luchito. Bueno amiga, aquí le cuento que aquí en esta parte, hay un señor que hace la molina de caña. Justamente donde está la moto, ahí vive el señor. Sí, San José de Minas es una tierra bendecida. Tiene, tiene muchos, muchos, muchas cosas que se le puede sacar valor agregado y es increíble que aún a esta altura de, de, del siglo que estamos, el, el campesino siga sufriendo necesidades, o sea, que es el que saca la, el fruto de la tierra. Y enseñarles a sacar valor agregado a, lo, a, su, a, sus, a sus productos es un logro, es un logro. Ahorita yo misma soy, soy bendecida también porque... Voy a lograr sacar un producto que la materia prima me es totalmente de San José de Minas. Y, y me está apoyando el Consejo Provincial con todas las herramientas que voy a necesitar para obtener un emprendimiento que al final va a ser beneficio de San José de Minas, dando empleo y dándole también al productor del de limón. Eh, ese, ese limón que sale de San José de Minas a, a un precio muy, muy barato, muy barato. Y, y vamos a lograr, si Dios quiere, mi emprendimiento Mi emprendimiento se llama Los dulces de la abuela y solina Los dulces de la abuela y solina Que va a empezar con el, con el dulce del limón Sé que tengo que hacer cultura Porque acá no se conoce el dulce de limón en, Juan, en, en Ecuador, en Ecuador Precisamente en Ecuador No lo hay No lo hay Bueno, y... algo que me había ya sorprendido Es de que, ¿verdad? Hace... Un tiempito atrás, un mes más o menos, eh, me sorprendieron igualmente con eh, el pan de mandarina. Decía, pero ¿cómo? Pues, eh, o sea, un pan de mandarina y, y con, conforme va pasando los días y me voy sorprendiendo más. Ahora hablemos de un dulce, dice algo así, ¿no? Un dulce. dulce. Un dulce. Hablemos de algo que es un limón agrio y, y es novedoso porque no se ha escuchado y como dicen todo el Ecuador, ¿no? Claro, no se conoce acá en el Ecuador. Al ser yo cubana, añoraba mucho el dulce de la, de la naranja agria. Es una naranja que tenemos allá, un cítrico. Y yo aquí, al ver el limón, la variedad, el, el meyer, me, me impactó. O sea, se botaba prácticamente cuando sacas el jugo de la fruta, pierdes totalmente el fruto que tiene tremendo olmedo. Es bien, bien grueso. Y con ayuda del Magá también, que estaba acá, logramos que viniera la ingeniera la ingeniera que me ayudó las formulaciones y, y logramos, o sea, logramos que eh, un producto, un producto. Y mm, en línea, cuando estemos trabajando, sé que voy a poder tener con esta materia prima dos productos más. ¿Qué sería? Sería el licor de limón más el jugo de limón. Y aún así la fruta sigue eh, produciendo porque todito el desecho de la industria pasaría a, a ser, ¿cómo se llama? abono orgánico. Nada se desecha de la, del limón. Nada se desecha. Claro. Bueno, eh, San José de Minas, en un tiempo atrás eh, todo esto, de eh, los cultivos... Sí, hubo intermediarios y todo eso, pero parece que ya se está cambiando todo esto porque se están poniendo ya pila los productores y están sacando provecho en los aguacates, mandarinas. Gran parte de San José de Minas ya está sembrando todo lo que son árboles frutales y pues eso es bueno porque en un futuro puede generar empleo. Claro, que ese que es el objetivo. San José de Mina es, es, es un pueblito hermoso, con tremenda cultura y, y todos los que podamos poner nuestro granito de arena en hacer conocer a algo de nuestro pueblito sería, sería óptimo, ¿no? Así es, amigos. Bueno, pues ya estamos llegando.